de cualquier parte del mundo que nos veas y continuamos con esta serie de 5 vídeos este es el último es un poco denso pero no te lo vayas a perder vale en cómo ponerle el precio a un servicio veterinario en esta parte 5 vamos a ver las otras cinco variables y claves que debemos para decidir un buen precio debemos estudiar y debemos analizar vamos con ello a recordar que en, en los vídeos anteriores hemos visto todos los costes fijos los gastos de apreciación los costes variables el margen y los impuestos y esto nos arrojaba en este ejemplo de la analítica de sangre de un 66 euros aproximadamente de pvp final y que nos preguntábamos será este el precio adecuado pues eh, todo dependerá de cinco variables que vamos a ver hoy es decir la tipología de centro que tengamos su diseño estratégico sumado a estas cinco variables. Es decir, el tipo de servicio, el estudio de precio del entorno, el tipo de precio que deseamos, los costes de adquisición de clientes y las necesidades de unidades de venta. Es decir, antes que nada, tenemos que estudiar y saber cuál es nuestra estrategia competitiva. Esto es muy importante, es decir, tenemos que clasificar nuestra clínica u hospital. Eh, es decir, nuestro centro veterinario en una escala de clasificación que te voy a mostrar y saber cómo nos vamos a diferenciar con relación a otros centros más cercanos que tengamos. Entonces, tu clínica, tu hospital, tu consultorio, tu consulta, tu, tu ambulancia, tu servicio está incluido dentro de estas cuatro variables que están aquí. Es decir, tenemos centros veterinarios que ofrecen servicios básicos, sobre todo consultorios y clínicas pequeñas. Tenemos otros centros veterinarios que ofrecen servicios integrales ¿vale? que abarcan todo eh, lo relacionado desde la consulta, peluquería, eh, vacunación, cirugía. Tenemos centros generalistas que ofrecen una amplia gama de servicios y no tienen una especialización, así es hacen de todo, tienen mucha relación con los integrales y tenemos centros muy especializados que se ocupan de una sola rama del conocimiento. Aquí yo te pongo los ejemplos típicos que se ofrecen aquí. Aquí los servicios básicos, generalistas, integrales y especializados puros, que se ven arriba. Vale, entonces ¿Qué es un, un centro que ofrece un servicio básico? Por ejemplo, un pequeño consultorio que se dedica solo a la vacunación, a la desparasitación y remite todas sus complicaciones. Externaliza todas sus pruebas, no se complica. ¿vale? Hay muchas pequeñas consultas en el mundo. La mayoría de las clínicas veterinarias en, en las zonas rurales, en las zonas en expansión, en crecimiento, suelen ser consultorios básicos. Tenemos ya eh, centros integrales que suelen ser pequeños consultorios o clínicas eh, medianas y hospitales que ofrecen atención veterinaria, pero sobre todo hacen analítica, tienen tienda, hospitalización. Estos no remiten pacientes casi nunca porque tratan de ofrecer todo el servicio más integral. ¿vale? Tenemos también centros generalistas puros que eh, también son clínicas y hospitales que ofrecen toda la cadena de servicio. Es muy parecido al integral pero además de todo esto eh, disponen de grandes quirófanos peluquería tienen, y tienen un equipamiento tecnológico medio vale, no, no, no tan complicado ¿vale? aquí se abarca un, un gran número de clínicas y ya centros más especializados son hospitales veterinarios sobre todo o clínicas veterinarias que se dedican por ejemplo solo a traumatología o que se dedican solo a hacer cirugía mínimamente invasiva oftalmología, etología, es decir, eh, centros que se dedican solo a la imagen, a hacer ecografía, a hacer que son centros muy especializados, puros. Cada vez es más difícil encontrar los centros veterinarios así que puedas clasificar, casi siempre son híbridos, como se muestra en la parte inferior del recuadro, es decir, tenemos los centros básicos generalistas, que son pequeños consultorios y clínicas, que ofrecen vacunación, desparasitación, consulta ordinaria básica y tratamiento estándar, no se complican la vida, ¿vale? casi todo lo externalizan. Tenemos centros eh, básicos, es decir, también que pueden especializarse, por ejemplo, hay pequeñas consultas o clínicas que se dedican solo a esterilizar gatos y perros de protectoras, o centros que se dedican solo a atender aves exóticas, o centros que se dedican solo a atender roedores, es decir, centros que son básicos, no tienen un gran equipamiento tecnológico, y, pero se dedican solo a un área, de solo a gatos, por ejemplo, se pueden dedicar solo a gatos y eh, cada vez tratan de ir profundizando en su especialización a medida que la inversión les va permitiendo crecer, pero inicialmente son básicos. Tenemos centros integrales generalistas, aquí se abarcan la mayoría de las clínicas y hospitales del mundo, ¿vale? que ofrecen la consulta, peluquería, tiendas, cirugía, eh, pero tienen una peculiaridad, no disponen de toda la cadena de diagnóstico, es decir, o no, o, no, o no tienen TAC, o no tienen resonancia, o no tienen fluoroscopía, es decir, son centros que son muy generalistas, que van creciendo, que son hospitales, ¿vale? Eh, pero la inversión que requieren todavía no, no han llegado a especializarse exclusivamente. Entonces, abarcan una amplia gama de servicios, ¿vale? Son centros mucho más grandes. Y ya por último... Tenemos los centros integrales especializados, esta es la atención terciaria de salud. Son hospitales muy avanzados que no solo tienen una especialización, hay unos que se dedican solo a una especialidad, por ejemplo, oftalmología, pero tienen toda la cadena de servicios oftalmológicos, desde la atención primaria hasta la atención de final. O un ejemplo muy fácil de, de ver, por ejemplo, hospitales que se dediquen solo a la traumatología y tienen las pruebas complementarias, TAC, resonancia, fluoroscopía, hacen artroscopía además hacen la cirugía especializada tienen además una integración con terapias moleculares células madres la nutrición además realizan la rehabilitación esos centros es muy difícil de verlos aquí en europa hay varios pero siempre el que no le falta el tac, le falta la resonancia le falta la fluoroscopía porque son versiones de mucho peso y suelen ser generalmente hospitales asociados a facultades veterinarias públicas que tienen una alta inversión de dinero y entonces van especializando cada área sin embargo a pesar de esto es muy difícil eh, lo, lograr tener un centro especializado integral que abarque todo el área de conocimiento de la especialidad inclusive hay centros que tienen diplomados europeos, diplomados americanos, diplomados con una alta preparación pero sin embargo carecen de toda la infraestructura integral para darle el servicio mmm, que se necesita. Esto no es tan imprescindible Quizás con un híbrido de un centro integral generalista con algunas áreas de especialización es más que suficiente para darle servicio a la, a la mayoría de las ciudades de, con, del mundo y a los bolsillos porque no todo el mundo puede pagar esto. ¿vale? Entonces, eh, una vez que tenemos claro cuál es nuestro centro básico integral generalista o especializado pasamos a, a ver cuál va a ser nuestra estrategia competitiva. Tu centro tiene que tener una de estas estrategias o un híbrido de parte de estas estrategias. Es decir, o compites por costes y precios, ¿vale? Esta no es la estrategia más recomendada, pero es válida, eh, donde optimizas mucho los costes y por ende los precios. O te dedicas como centro a especializarte o a innovar, ¿vale? Esto, los precios, por supuesto, del centro que se dedica a costes con el de especialización son totalmente diferentes. No es compatible, no es compatible ser un centro especializado con una alta innovación. Y ser barato, a lo mejor puede ser económico dentro de los centros especializados, es decir, de las cirugías, por ejemplo, traumatológicas, las cirugías torácicas, que valen 2.000 euros, yo la tengo optimizada y la mía vale 1.800 euros. Ahí puedes optimizar costes, pero sigue siendo elevado porque gastas mucho en formación y en innovación, si estás haciendo bien tu estrategia competitiva. No es, no es ser especializado y llamarse innovador si no inviertes en innovación y formas a tu personal y, y gastas en formación. Entonces, por tanto, uno de estos. De estas eh, opciones puede ser tu opción para competir. Eh, el otro centro, la otra estrategia competitiva es la flexibilidad y la cercanía. Son centros muy flexibles con el horario, son muy cercanos con el cliente. ¿vale? Y por último, eh, tenemos la vinculación y la cooperación con el entorno. Es decir, hay centros que tienen una vinculación con las comunidades, con las protectoras, con la población local y exigen y utilizan esto como estrategia competitiva o hacen un híbrido de flexibilidad y cercanía con vinculación y cooperación tú puedes inclusive tener un poquito de cada de cada estrategia competitiva pero tienes que diferenciarte de cara a los clientes y de cara a tus competidores si no es muy difícil que puedas subsistir a lo largo del, del tiempo entonces como veníamos diciendo ¿Será este un precio adecuado? Estos 66 euros que hemos hablado de la analítica en los otros cuatro vídeos, ¿será el precio adecuado? Bueno, tenemos que tener en cuenta estas cinco variables que les presento a continuación. Tipos de servicio. Es decir, nosotros en relación al tipo de comparación que hacen los clientes, tenemos estos cuatro tipos de servicios que ves ahí a continuación. Es decir, tenemos servicios de alta comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes pueden comparar como son las consultas, las vacunas, las OHT, las castraciones, las desparasitaciones. Los clientes pueden llamar a otra clínica y preguntar. Tenemos servicios de una comparación media o baja, que son las analíticas, test serológicos, servicios realizados durante urgencia, es decir, esto los clientes prácticamente no lo conocen. Y tenemos servicios de escasa comparación, como son las traumatologías, los servicios de cirugía torácica, oftalmología, endoscopía... Estos servicios ya son muy específicos de una clínica cuando ahí se detecta una patología y ningún cliente o no es normal que un cliente te llame y te y te pregunte que la cirugía torácica X que cuesta. Eso no, no suele pasar. Primero tiene que haber un estudio previo, hay una relación con el cliente, una confianza y se le presenta. Entonces son servicios de caja comparación. Y por último son los servicios de exclusividad temporal, que esto te permite poner el precio que tú quieras dentro de un más razonable. Si tú te dedicas solo en toda la provincia, en toda la comunidad autónoma, a hacer diálisis, a hacer implantes de cadera, a hacer prótesis dental, a hacer radioterapia, a hacer cirugía mínimamente invasiva, o tú eres el único que tiene TAC en 300 kilómetros a la redonda, entonces tú tienes una exclusividad temporal de ese nicho y te puedes dedicar exclusivamente a... Eh, a un precio que no tiene comparación patrón de comparación por tanto te permitirá ajustar el precio en dependencia de si tu servicio inclusive tú puedes tener en una misma clínica estos cuatro tipos de servicios por tanto tienes una estrategia de precio para cada tipo de, de servicio y vas maniobrando bueno yo necesito este precio o yo necesito este otro precio depende de, de las necesidades de cada de cada Ahora, los servicios hasta comparación, como su nombre lo indica, te permiten compararte con tu entorno. Entonces tenemos nuestra clínica, esta es tu clínica, ¿vale? Y tienes tres centros periféricos. Uno tiene una consulta de 35 euros, uno de 40 y otro de 30. La media en la zona es 35 euros. Por lo tanto, tú tienes que saber tu competencia más cercana, inmediata, cuál es la media que tiene en la zona. Tienes que estudiar a tu competencia y saber qué precios tiene el entorno. Porque el entorno también te crea una, una presión sobre el precio porque si todos en la zona cobran 20 euros bueno si yo voy a cobrar 40 que va a ser el doble tengo que justificarlo competitivamente muy bien tengo que vender esa imagen y tengo que trabajar en esa línea o si va a ser por debajo vale entonces esto es importante que tú sepas estudiar los precios de la, de la zona y saberlo aquí viene eh, un área más compleja es decir los tipos de precios que deseamos fíjese en, la, en los círculos en azul por ejemplo Precios basados en el valor. Esta es la mayor recomendación que siempre le hago a todos mis colegas, y amigos y, y amigos veterinarios. Sí, lo más inteligente siempre es vender tu valor, la solución a los beneficios. Nunca venda servicios. Si vende servicios, estás perdido. Tú tienes que proyectar eh, bienestar hacia la mascota y lo que vas a hacer por salvar su mascota. Los precios basados en el valor suelen ser más elevados, ¿vale? Porque el cliente apreciará más la profesionalidad, apreciará más la seguridad, la tecnología que dispones y tu prestigio también en la zona. Entonces, precios basados en el prestigio y la protección a la profesión. Hay un precio mínimo decoroso que se debe cobrar. Hay muchos veterinarios que hacen servicio a domicilio o que vienen de granja y, y están haciendo servicio en mascotas y entonces tiran los precios sin hacer los cálculos adecuados. Entonces están perdiendo dinero ellos y están depreciando el valor de la profesión en la zona y... Eh, están desprestigiando sin querer hacerlo Están desprestigiando la, la profesión Y además afectando a todos los veterinarios periféricos Hay un precio mínimo decoroso que se debe cobrar Y si una cirugía eh, Lo mínimo para hacerla bien cuesta 100 euros Si la hacemos por 20 euros Algo estamos haciendo mal O no se están utilizando los... los las medidas de protección de higiene de prevención, los protocolos adecuados, entonces por algún lado se va el coste y si estamos operando por, por, por un precio por debajo del valor, eso inclusive debe llevarse hasta una comisión deontológica y cuestionar eh, la ética de, de ese veterinario si lo está haciendo mal, si lo está haciendo bien, bueno, bienvenido pero eh, al final esto a la larga le pasará factura a él y a los colegas periféricos que no tienen la culpa en el precio también podemos incluir la garantía. Es decir, yo tengo, yo te doy un collar y te doy las pastillas para los ectoparásitos, las pulgas y las garrapatas, y te doy garantía además que si, que si no funciona, yo te, yo te devuelvo el dinero. Entonces, esa garantía también la puedes repercutir en el precio. Por último, tú puedes tener un precio muy optimizado con un coste muy bajo, pero tienes que complementarlo. Si tú puedes tener a lo mejor una consulta, si la media en la zona es de 25, tú la quieres poner a 24. ¿vale? O a 20, vale te estás dando cuenta que estás perdiendo dinero Pero a ese cliente tú le vas a soportar otros servicios Es decir, vas a hacer una venta cruzada, vas a coordinarle desparacetación Vas a coordinarle otro grupo de servicios Para que compenses el dinero que, que pierde Entonces, una vez que tenemos claro si es una estrategia de valor, prestigio o garantía El precio que yo quiero poner Entonces pasamos, existen otros mecanismos para Ajustar el precio y es dividirlo en dos partes. Es un ejemplo muy básico que vas a hacer una cirugía y cobras al inicio el 20%. Y después el día de la cirugía, que es a la próxima semana, le cobras el 80%. Garantizas que venga, divides el precio en dos partes. Y psicológicamente, para el cliente es mucho menos cantidad. Existen otras estrategias de marketing que es poner el precio terminado en números impares, no en 99. En 95, y esto a la percepción del cliente cuando compra un producto o un servicio, aparentemente es más eh, económico. Existe la manera de agrupar la posibilidad de agrupar servicios, es decir, si tú cobras un precio por una consulta, vacuna, antiparasitario de manera independiente, en total 150 euros, y tú, si lo agrupas todo, lo, lo cobras en 130, es decir, el cliente se ahorra un por ciento de ese gasto porque invierte en todo el servicio, pero tú subes el ticket medio. Es decir, si tú esperas que el cliente haga una consulta, después haga la vacuna a los tres meses, después el antiparasitario a los 30 días, después el collar cuando se le apetezca y la peluquería una vez al año, entonces facturarás más a largo plazo, pero el ticket medio será más bajo y si tú necesitas capital, te merece la pena renunciar a un poco de margen, pero agrupar servicios y darle la posibilidad al cliente que se ahorre su dinerito y puedes también ajustar tus precios basarte en la competencia tú puedes decir la competencia mía lo tienen 35 yo quiero que sea 40 o yo quiero que sea 25 es decir tú puedes decidir si te pone encima de la competencia o por debajo de la competencia siempre competir por debajo no es una buena estrategia entonces tú cuando vayas a elaborar tu precio tienes que decidir al menos un mix de estas variables el valor el prestigio los beneficios y optimizando al máximo los costes. Si tú enfocas estas cuatro variables, puedes obtener un precio idóneo, ideal. Aquí tenemos eh, la tercera variable importante, el coste de adquisición de cliente el CAC. Entonces, no todos los centros tienen el mismo coste de adquisición de cliente Aquí le pongo un ejemplo típico de un centro que invierte casi 8.000 euros en adquirir clientes. ¿vale? Esto es una inversión importante en Google AdWords 100 por mes, en Facebook ADS 100 por mes, en, tiene el sitio web, en la radio local, la, el periódico local, tiene vallas publicitarias, participa en fiestas locales, tienes las cruces LED de pantallas LED, todo eso es inversión que está haciendo en marketing para captar clientes. ¿vale? Esto lo puedes repercutir al minuto veterinario, como un coste fijo, vale, o tener claro que tus clientes te cuestan, cada cliente nuevo te cuesta 15 euros. Por lo tanto, por lo tanto, si tú tienes un ticket medio mínimo de 60 euros, tienes que tenerlo bien implementado para que todos aquellos clientes que vengan, además de la consulta, se lleven un collar antiparasitario, se lleven un pienso, además coordinen la vacunación, además una, una posible cirugía que pueda salir de castración. Si tú tienes que tener un ticket medio, X, que te permita a ti pagar esto. Y en este caso te puse el ejemplo de que el coste de adquisición de clientes se dividen los clientes entre la inversión que haces en marketing en un periodo de tiempo aquí estamos hablando de un año retrospectivo vale en este caso tú, o tú puedes hacer un corte de tres meses de seis meses pero bueno aquí tenemos un costo, un costo de adquisición de clientes de 15 euros con 36 centavos y si tengo un ticket medio de 60 euros multiplicado por los 500 clientes automáticamente estos 500 clientes nuevos me van a pagar esta inversión tan elevada que hemos hecho en marketing por tanto, invertir siempre en marketing es muy buena opción, siempre y cuando tengamos optimizados los costes y la política de ticket medio bien clara de lo que tenemos que hacer para vender más. Eh, por último, las necesidades de unidades de venta. No todos los centros tienen las mismas necesidades de unidades de venta. Es decir, hay centros que tienen una presión muy elevada. Estas cinco variables son las que te deciden a ti qué necesidad tú puedes tener de unidades de venta. Sí, tu estrategia competitiva, tus costes de menudo veterinario, tu CAC, adquisición de cliente, tus costes de apertura y los prospectos que visiten el centro. Esto te permitirá a ti saber qué necesidad. Aquí pongo un ejemplo hipotético. El, un centro A y un centro B. El centro A tiene un coste de apertura, esto es clave, de 300 euros al día. Es decir, a mí me cuesta abrir la puerta del mi centro 300 euros al día. Por tanto, yo tengo un ticket medio de 50 entonces la necesidad de unidades de venta serían 6 clientes al menos al día con un ticket medio de 50 euros para yo cubrir costes es decir, yo necesito, tengo la necesidad de tener al menos 6 clientes por día sin embargo tenemos un centro B un centro B que tiene un coste de apertura muy superior es decir, es un centro mucho más grande, tiene más veterinario tiene más instalación, sin embargo tiene un ticket medio bajo de 50 euros igual que el centro A sin embargo él tiene una necesidad de unidades de venta de 20 clientes de 20 tickets medio compara en un centro 6 tickets, el otro 20 tickets. tiene mucha presión entonces este centro el b algo está haciendo mal o el ticket medio lo tiene muy bajo y tiene que subirlo o tiene que invertir más en marketing y captar más clientes o tiene que cambiar la estrategia competitiva o tiene que bajar los costes de, de apertura es decir esto te permite entonces caramba yo tengo una unidad de venta x yo tengo una presión determinada sobre mi, mi bolsillo sobre mis gastos y yo tengo que decidir entonces ¿Qué precio utilizar? ¿Si más elevado o más bajo? ¿O qué estrategia? Ven como todo está vinculado con la estrategia competitiva, con el tipo de centro. Todo tiene que ir en la línea. Si no va en la línea, entonces no puede ir la estrategia hacia un lado y los precios hacia otro. No podemos tener un centro con 18 veterinarios, un centro con un TAC, un centro con todo y un ticket medio de 40 50 euros por cliente. Si no, el centro irremediablemente cerrará. Estas variables de decisión te van a permitir de manera ascendente y diciendo, bueno, tengo un coste de apertura elevado o bajo. ¿Vale? Paso a la segunda parte. ¿Vienen muchos clientes a mi centro o pocos clientes? Porque yo tengo un coste de apertura elevado, pero en mi centro entran todos los días 100 clientes, ¿vale? 200 clientes, entonces paso entonces al coste de adquisición. ¿Qué, cuánto he invertido en coste de adquisición? ¿Invierto más, invierto menos? El coste de minuto veterinario, lo reviso, está bien, está mal, y la estrategia competitiva. Es decir, todo esto tiene que ir engranado una cosa con, con la otra. Aquí pongo tres ejemplos típicos. Tenemos tres centros veterinarios. Uno tiene un coste de apertura de 300 euros al día, el otro tiene un coste de apertura de 60 euros al día, y el otro de 1000 euros al día. Como ven, el ticket medio de este último centro de 1000 euros al día tiene que ser elevado. El centro que tiene un coste de apertura de 60 euros al día tiene un ticket medio muy bajo y el resto un ticket medio estándar. Por tanto, las estrategias competitivas de estos centros serán diferentes y la política de precio final también tiene que ser diferente. Aquí por último y ya para culminar, porque sé que ha sido densa la, la charla, tenemos tres ejemplos típicos, centro A, B y C. Miren aquí eh, el precio final, aquí la formulita que hemos hablado, vale, el precio final básico por el que yo me tengo que guiar de este centro es 85 euros, de este 66 y de este 40. La tipología de centro que tenemos, este es un centro especializado, es decir, un gran hospital, puede ser tu hospital. Esto es un, un centro generalista que es la mayoría de las clínicas, vale, una clínica grande que tenga muchos veterinarios. Y esto es un consultorio básico que no tiene ni por qué hacer el análisis de sangre. Puede hasta externalizar la analítica de sangre en un laboratorio siguiendo el ejemplo de que hemos venido hablando de que puede cobrar por una analítica de sangre. Entonces, ¿qué estrategia competitiva tiene el centro A? Innovación y especialización. El centro B, flexibilidad cercanía. Y el centro C, costes-precio. El tipo de servicio del centro A es exclusivo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde puede fallar esto? Es que el centro A, porque una analítica de sangre la tienen que hacer todos los centros, pero un hospital especializado tiene que ir más allá, tiene que tener los equipos mejores dotados, los equipos más precisos, a lo mejor citometría de flujo en vez de, de, de hacer hematología, por métodos de dilución o por método colorimétricos y quizás también tenga que empezar a hacer biología molecular a hacer PCR a hacer analíticas muy superiores a las que están haciendo el centro B y C si no no puede competir si no no puede entonces declararse como un hospital especializado y por último el tipo de precio que aplica cada uno y el coste de adquisición de clientes de un centro es más elevado que en otro por supuesto por tanto las necesidades de unidades de venta del centro A son muy elevadas las del centro B son medias y las del consultorio son muy bajas Porque el consultorio sobrevive con el veterinario Inyectando y vacunando No le hace falta mucho más Entonces en este caso El precio de la misma analítica de sangre ¿Cuánto tiene que cobrar el centro A? Unos 95 euros ¿vale? Muy superior para poder incrementar el ticket medio Y que le salgan los números ¿Vale? El centro B, que es la clínica media estándar En vez de cobrar 66, puede cobrar 60 Y optimizarlo a este punto y el centro C, en vez de cobrar 40, puede cobrar 45, ¿vale? Y ya con eso sobrevive. Fíjense en cómo un mismo precio, diferentes estrategias, diferentes cargas de tipologías de centro, diferentes costes de apertura, te obligan a ti como centro a tomar la decisión sobre un precio. Es decir, que no es solo sumar coste fijo eh, depreciación, depreciación, eh, Margen comercial, minuto veterinario, IVA. No, no, no no es solo eso. Hay que analizar todos los factores para después llegar a un precio que permita que tu centro subsista en el tiempo. Bueno, no, no sigo más. Hemos terminado con esta parte. Espero que te haya sido súper útil. Eh, que si puedes hacerme algún comentario o compartirlo, te lo agradeceríamos muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos relacionados con otros temas tan interesantes con la gestión veterinaria, la gestión de precios y la protocolización de los servicios veterinarios. Recuerda darle like y compartir y muchísimas gracias. Hasta pronto.